¡Hey, muy buenas a todos! En este video vamos a aprender a cómo hacer esta mini pistola. Bien, los materiales que vamos a estar usando serán 6 palitos de madera, 2 abatelenguas lenguas, 1 palito de madera, una cegueta y pegamento instantáneo. Lo primero que vamos a hacer... Es descargar la platilla, se las dejaré en la descripción del video. Y vamos a medir el palito. Como ven, medimos y marcamos. Una vez tengamos todos recortados. Con el pegamento vamos a tomar los dos primeros y los vamos a unir. Ahora vamos a tomar el palito que está abajo y vamos a ponerlo a la mitad de este. Ahora tomamos el otro y lo pegamos de la misma forma, tomaremos el palo rectangular y lo pegaremos. Ahora vamos a tomar el abate lengua es cortado, es el más largo y lo vamos a pegar. Vamos a posicionarlo de esta manera y nos tiene que quedar libre el hueco por donde irá nuestra bala. Ahora lo pegamos. Cuando haya secado, vamos a tomar los otros dos abatelenguas y los pegaremos. Ahora vamos a tomar nuestro palito de lado circular y le hacemos un hoyo. De manera que entre nuestro palito de brocheta y lo pegamos. Bien, ahora tomamos el segundo palito de brocheta y lo vamos a pegar, más o menos a esta distancia. Ahora posicionamos nuestro palito, marcamos en esta zona y taladramos. Ahora metemos y ojo, tiene que quedar muy bien, no se tiene que atorar. Ahora le vamos a poner nuestra liga. Tomamos nuestro palo de madera y lo vamos a introducir. Ojo, si no cabe podemos fijarlo. Le hemos hecho un hoyo en la parte de atrás para ponerle un alfiler. De manera que sirva como tope. Bien, le quitamos los bordes filosos y revisamos ahora vamos a ponerle otra liga y la sujetamos vamos a checar que efectivamente funciona ahí está vemos que funciona bien el siguiente paso es hacerle con un clip un gatillo de esta manera y lo vamos a pegar. Una vez seco tomaremos el palito de brocheta más grande y lo pegaremos aquí. Tomamos el otro y lo pegamos acá de manera que sirva de refuerzo y listo. Tenemos nuestras pistolas caseras. Vamos a las pruebas. Va la número uno. Ponemos la bala. Cargamos. Y disparamos. dispara muy bien si quieren darle más potencia solo tendrán que poner otra liga en esta parte así tendrá más potencia puedes añadirle detalles como en esta le he puesto hilo rojo y una C charlie Sands. bien eso fue todo si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte para más vídeos darle a like comentar y compartir con tus amigos no olvides seguirme en mis redes sociales nos vemos hasta la próxima